Daño, los zapatos hacen daño, la fatiga no me deja pensar Y descuelgo mi sonrisa que es enemiga de las prisas Parece que hoy no puedo más Recibo tu mano por tarde esperada La adrenalina desborda mi corazón dalo ni un momento Desoyendo a mi cuerpo Escalera abajo Cuatro pisos sin ascensor Ilusiones Pasión Almas rotas Pero hay whisky, tabaco y rock and roll Pero hay whisky, tabaco y rock and roll en la calle, te abrazo como a nadie, nos saltamos en el mismo, bar. nos cortamos las cuitas, nos reímos de la vida, que esta noche nos vamos a amar, I ilusiones. Candle. But I whiskey, tobacco, and a candle raza tienes que volver a casa con tu marido, tus hijos a todas. Y yo me quedo abatido, que cruel es el destino, cuánto dueles y no te puedo dejar. Pero hay whisky, tabaco y rocando. Pero hay whisky, tabaco y rocando. Engaño, desengaño, alegría, decepción. Adicto a tus labios. Al whisky, al tabaco y al rocando. Adicto a tus labios y alta, y